y que os aproveche. Saludos. Hoy toca hacer una recolecta en noviembre para ver qué hemos cosechado. Tenemos ahí unos cuantos productos en este día lluvioso. Hace el típico día gris de noviembre con Sirimiri. Esta sola planta solo saldrá una cabeza y por eso lo que hacemos es cortar las hojas y dejar el tallo ahí para que se vaya descomponiendo y lo podamos quitar luego más fácil. Este ya se está abriendo un poquito, había que cosecharlo sí o sí traigo aquí el cubo para meter estas hojas que luego va a ir a donde las gallinas en este caso lo cortamos por aquí como veis le ha atacado bastante babosa pero bueno, aquí Queda material para comer. Ah. Vamos a ir a por unos porros ahora. Venga, Está llenándose ya la cesta. Antes de echarlo ahí, vamos a limpiar esto. Estamos en la zona de, de las zanahorias, vamos a intentar recolectar alguna, que sepáis que estas zanahorias se pusieron desde alveolo, entonces la raíz madre pues, no, habrá, no se habrá agrandado bastante, entonces, supongo que saldrán zanahorias pequeñas. alienígenas. <risa> Aquí tenemos una trenzada. Y se parten. En fin. Desde el alveolo es una mierda la zanahoria Tiene que ser siembra directa. Mira, veis, partida. Esto no vale ni para nada. No vale para nada. No estoy muy contento. La cesta ya va cogiendo forma. Vamos a por otra cosa. Tenemos espinacas por aquí. Están un poco flojirris, un poco pequeñitas. Les voy a dar un poco más de margen para ir recolectando. La lombarda no está lista. Y aquí tenemos molacha pero... está pequeñito todavía está pequeñita pequeñita todavía una pena hay que darle un poco más de tiempo vamos a coger unas hojas de acelga Para recolectar, lo que hacemos es doblar hacia abajo y un cuarto de giro ahí. ¡Tac! Y así sale limpio. Y no rompemos la planta. Le ha atacado pues, los caracoles y demás, porque bueno, es lo que hay. Ahí está. Unas buenas pencas. Tenemos un poquito más por aquí. Los guisantes todavía no, no están para recoger. A la cesta. Ya estamos en la zona de las lechugas. Lo que vamos a hacer es recolectar las hojas exteriores. Tengo ahí el cubo negro para echar las hojas que estén mal. Voy a dejar varios enlaces a los vídeos de, de lo que hemos recolectado, de cómo plantarlo y demás, para que vayáis viéndolos. Y nada, esto va así. Las cebollas, las cebolletas todavía no están listas, estos porros tampoco, los ajos tampoco están listos, el pacho y le falta un poquito, y bueno, estos como son coliflores y así, pues le falta bastante. Os voy a enseñar un poquito lo que hemos recogido y despedimos. Este es el festival que hemos adquirido, tenemos ahí un manojo de, de borraja, nos comeremos la penca, por aquí tenemos las acelgas de colores y la acelga verde francesa, las pencas las hojas, Los, tenemos por aquí las zanahorias. Extraterrestres. <risa> tenemos un manojo de cebollino, varias cabezas de coliflor. Esto es una col picuda, hecho, col picuda, una col rizada, no perdón, una col lisa, los puerros y el mix de ensaladas. ya está esto ha sido todo espero que os haya gustado este es el repertorio que hemos recolectado en noviembre estoy muy agradecido al suelo eh, creo que las prácticas que estamos utilizando son las correctas y nada os animo a que plantéis creéis huertas en balcón en terraza en tejados ocupar espacios lo que haga falta un placer los comentarios ahí abajo y hasta la siguiente amor